San Juan al aparato. Resulta que este fin de semana tocaba surf en el Red Bull Rivals de Gran Canaria y os prometo que surf y épico va a haber. Y os digo que os prometo que va a haber surf y que va a ser épico, porque fijaos, eh, ahí al fondo va a haber la competición, que todavía no ha empezado, pero antes de empezar ha habido robo, persecución policial y accidente múltiple con el coche de policía implicado. hágate lorito. Como os he dicho, os prometo que el vídeo va a acabar siendo de surf, pero antes, señor Guillermo, pa' aquí. Os presento a Guillermo, médico, surfero, dos millones de seguidores en TikTok que el hijo puta vive en un faro, pero ayer yo estaba en el agua que venía a hacerme el tío de profesor del jabalí, no llegué a tiempo y de repente, sabe qué pasó, básicamente se resumiría en que acabé en un accidente múltiple de siete coches mientras yo iba en un coche patrulla haciendo una persecución policial, de un teléfono que te habían robado, este. Que recuperas Borja, Borja que me han robado Yo llegué ayer a aterrizar a las 4 y media Y este hombre me estaba esperando aquí para surfear Después de un par de líos en el aeropuerto Conseguí llegar aquí Y cuando estaba cambiando Tres chicos pues cogieron el móvil De forma no muy disimulada y se Pero marcharon tú no lo viste corriendo. Yo no lo vi El chico que me estaba ayudando a aparcar lo vio y entonces, claro, estos se marcharon corriendo Y ya intentamos ir detrás de ellos, pero completamente imposible Entonces, Usted, te faltó un jabalí Me faltó, me faltó un me... jabalí Tú los hubieras cogido Y entonces nada, pasó un coche patrulla, los llamamos Y el chico este que los vio irse se montó al coche patrulla Y tú mientras Me fui al coche Cogí el ordenador Para geolocalizar el móvil Pero No tenía batería Entonces me vine corriendo Al chiringuito este de aquí Que estaba detrás de nosotros Lo puse a cargar Borja me dejó el wifi Y entonces Me subí al coche de Borja Y nos fuimos a buscarlos Siguiendo la localización del móvil Pero yo no lo reconocía Entonces me subía al coche patrulla con un ordenador local con el ordenador localizaba a los tíos Y el otro buscaba a ver si lo reconocía sí. Empezó la persecución policial Pero a una velocidad que ahí sí que no llevabas corriendo no, o sea, no, no, damos... De punta a punta además Desde aquí hasta el otro extremo Por el otro lado de Las Palmas En el último momento cuando ya estaban enfrente pum, Nos emitió un coche Chocó un autobús Se lió la de Dios ahí. Atrás, si Nosotros atrás Nosotros atrás volamos atrás. Yo no puedo mover el hombro del leñazo que me di y a eso bajáis del coche Bajamos corriendo de, Baja el policía, los coge tal Y de repente suelta mi teléfono Y yo, no me lo puedo creer Todo eso, y ha llegado un momento que el tío me dice Bueno tío, ve directamente Pido la dirección del restaurante Me subo al taxi y de repente llegamos a un CEDA El tío frena de golpe y por el... Pa. Acabo de tener un accidente en taxi, chaval Que tengo las cervicales Ay. Venga, ya, yo le llamo, digo Guille, tío Ya me has pasado el gaffe, que el gaffe era yo Pero resulta que el gafe eres tú Pues señores, ya no dijeron que lo de Red Bull Era una aventura continua Esta aventura empezó ayer a las 4 de la mañana Yendo para el aeropuerto de Barcelona Venga, vamos para allá 3, 2, 1, métele tranchillo, guapo <risa> <risa> 5 de la mañana y el aeropuerto es un mundo aparte. Llegues a la hora que llegues, siempre comienzas. Yeah, <tose> <tose> pero puertos loco, sobre todo por los controles, pero sobre todo por esto. 1 2 3 4 5 6 7 8 y ahora mételo todo otra vez en la maleta. La peor experiencia de mi vida ha sido en la playa de Portugal en Nazaré. Eh, y bueno, eh, nosotros somos la primera generación en, en probar los chalecos inflables, y, y bueno, gracias a, al feedback que, que damos, pues al final los vamos mejorando. ¿no? Y, y bueno, estábamos, estaba utilizando un chaleco en el que bueno, me caí de una ola de arriba a abajo, estaba muy, muy grande aquel día, y me acuerdo que tiré el chaleco y, y, no, y aquel chaleco no funcionó. Entonces, eh, dije, Nacho, se te ha ido de las manos, calma y estate tranquilo. Lo que pasa es que ahí me cayeron cinco olas encima. Entonces, gracias a Dios, eh, uno de, de mis amigos, Gabriel Villarán, eh, bueno ya está en un momento de casi perder la consciencia, en la sexta ola, y, y me cogió de de la cabeza, porque yo no era capaz ni, ni de subirme a la moto y, y me puso, me puso en, en el corcho que llevamos detrás de, de la moto de agua y simplemente me, me salvó la vida. Y después de una de esas así, ¿cómo te metes a una igual o peor sí. sabiendo que esas cosas pueden pasar? Eso, eso fue un, un punto y, y aparte yo creo que en mi carrera, eh, al final, cuando pasan cosas así, pues te planteas ¿no? el si merece la pena o si merece seguir ¿no? con, con, con esto. Pero al final lo que te lleva es, es la pasión, la pasión por el deporte. Al final, a mí el surfing de las gigantes me hace sentirme vivo, el surfing en general y es lo que más me gusta hacer. Y la verdad que está claro que todos los días no son bonitos. Muchos días dices, joder, ¿qué hago aquí encima de una bici estática dando pedales cuando yo quiero ir a surfear? ¿no? Pero bueno, eso es lo que te va a venir bien. O ¿qué hago aquí cuando está cayendo casi nieve en la playa y no hay ni una persona y hay olas malísimas? Pero bueno, esos días son los que, los que marcan la diferencia y los que te hacen llegar al éxito. ¿no? Yo creo que la motivación está sobreestimada. Creo que nos han vendido la historia de que tú haces las cosas cuando estás motivado, haces las cosas cuando te sientes bien, ¿no? Pero la clave del éxito es hacerlas cuando no te sientes bien. El levantarte cuando no tienes ganas, el ir a entrenar cuando no te apetece. Entonces, no es una cuestión de motivación muchas veces, sino de compromiso. Ojo, cuidado, eh, que tenemos aquí a Nachete conduciendo y tenemos a Guille sí, de copiloto bien, bien, bien, y, y, y, y otro, pero no hemos tenido el tercero, con lo cual, bien, ¿no? Bien bien, bien, bien, bien. estamos llegando al hotel, podemos casi garantizar que no va a haber tercer accidente. Pero Tú. Es <risa> verdad, es verdad, verdad. Mañana, ¿qué? ¿Me, va, me vais a crujir, ¿no? Surfeando, no, me habéis no, dicho, no, dicho no, o ¿qué? Sí, que Mañana toca surfear olas gigantes, ¿no? Claro, tía, sí. hemos a la aventura. Ojo, que aquí va toda la denuncia. Mira, mira, parece que nos vamos de viaje, tú. ¿Qué? ¿Que os estáis mudando de casa o qué? No, chavales, si sí es vídeo, ¿eh? <risa> Una pinta sospechosos, o sea, lo que faltaba, ¿eh? ¿Seguro que te han atracado a ti o has sido tú que, que has metido ahí en la mano...? Eh? Venga, va, tira adelante antes de que... Tira, tira, tira, que hoy la noche acaba mal. Yeah, we're yokay, pañano lo de sulfear va a ser complicado. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If instead of once no need to repeat, run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the dawn, I am the one they call lucky charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard it made me weak. Built to last this girl ain't weak. Study and still. Hace cuatro horas que estoy cintura, por aquí con la tabla, la con mi acreditación de atleta, listo, y van llamando a Pedro tal, no sé qué, y no minutos, llaman al jabalí, chicas. no llaman al jabalí a demostrar sus habilidades implícitas en el mundo del surf, entonces, me voy a comer una manzana o, o un rosco me voy a comer, o, como no vigiléis, chaval, voy a sacar el machete y os voy a crujir a todos, o sea que os estoy vigilando, ¿eh? a ver cuándo llega mi opción de debutar eh, como profesional, el mundo del sur, venga, hasta luego. I'm like baits over with the bass on and make class kids a wet pop, death till the hit won't stop. Familia, aquí Jabalí Editor. Os tengo que confesar una cosa. Las imágenes que acabáis de ver no son de Gran Canaria porque no pillé una puta ola en condiciones y son de cuando estuve surfeando en Tenerife. Punto número uno. Y punto número dos y más importante. ¡Shh! Hasta el 19 de diciembre. Estamos de venta de Navidad en la Shoppen. Link aquí abajo. Y por cada pedido que hagáis viene o el libro de Menos Cabeza, Más Corazón o el libro de Motivación gratis Hasta el 15 de diciembre. Lo dejo aquí. Y seguimos con el vídeo. Mira papá que se viene el gallego. ¡Uh! La puta que lo parió. Entonces, qué? Las primeras lecciones del jabalí las damos por. Aprobado alto. Aprobado alto, eh. Muy bien. O sea, que se puede mejorar, pero que estamos en el camino, ¿no? Yo veo Madre mía. El puto jabalí, chaval. Pero nada loco, el fin de semana fucking epic. con Red Bull Rivals en uh, Gran Canaria. Like en si os ha gustado y que haya vuelto ya por fin el vídeo semanal, que ya cada semana estamos subiendo uno con regularidad. Y mm, punto número dos, hay dos maneras de vivir lo que sucedió con el atraco, el robo, el choque, la persecución. El accidente del taxi y tal eh, Guille lo podría haber vivido de Joder, lo que mal empieza mal acaba Vaya mierda, fin de semana nos espera por delante Y a la he liado Porque todo me pasa a mí, cara de huele mierdas O punto número dos Que es como lo planteó Guille que es Chavales, estamos vivos, estamos enteros La cosa ha empezado jodida pero de aquí solo puede ir a mejor. ¡Ah! Y dicho lo cual, acordarse. Link aquí abajo. Todo lo que os llevéis de la Chopin hasta el 19 de diciembre se lleva Basao, uh, libro Motivación, o menos cabeza más corazón dos Link aquí. Y venga, like si queréis más vídeos de estos. ah ¡Vamos, pelea.